Bien traders, ¿cómo están? ¿Cómo están? Ustedes ya conocen la cuenta auditada, un mes 5%, el otro mes 6%, luego aumentamos al 20%, luego al 2%, dos pérdidas que obtuvimos en el año pasado, de octubre y noviembre, uno del 13%, uno del menos, menos, casi el 2%, aquí ya dejé de operar, ya estaba psicológicamente un poco afectado, pago la mentoría y cierro, con el 17% en total del año pasado Luego miren, miren aquí Aquí ya vamos el 19% Ya vamos sobre el 40% De la operativa de rentabilidad Fíjense, este mes, este mes, adivinen cuánto vamos, cuánto vamos, 19%. Efectivamente, la idea aquí es mantenerme, no voy a arriesgar el 19% en una operación, es mantenerme, traders. Solo arriesgo un pedacito de eso, eso ya lo he explicado en los videos de YouTube. Pero miren que si sí es posible, yo hablo con total transparencia, yo te muestro dentro de la sala de trading en vivo... ¿Cómo es que yo entro? ¿Por qué yo entro? ¿En qué momento entro? ¿En qué momento participo en el mercado? ¿En qué momento no participo en el mercado? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué no lo hago? ¿Qué tipo de trades hago? Este 19% lo he hecho, casi un 10% de este 19%, que es de este primer mes de enero, lo he hecho solo con el Nasdaq. Solo con el Nasdaq. Entonces, traders, recuerden que aquí operamos Forex, Nasdaq, SP500, operamos acciones... Le tengo unas sorpresas increíbles, me encanta ser transparente con ustedes, mostrarles mi cuenta auditada para que ustedes vean que es posible.